Gaurkuan bez, bueno, se ga sakatu barik nouela botoia eta esaten eban moduan, ba eserran aurretik eskerrak emotia streaming bitxartez jarraitzen ari, txarrrekoa jarraituko dozuen kasetariei. Eta nola es, horren ondoren Maikidiak aurkeztu. Batetik hasier Serrano Ebartarra bera, poeta, adeslaria, hain bate, arlo eta adar jorratutakoa, beti experimental beti Zaiatzen, eta beti alkarrekin. Eh? Azpimarrateko badakatzeos erasierrena izan da, bere lana, aurrera teco, babillatu y da bela, lankideza, lagunak, eta holan jaso izan da eh? eta jaso izan dugula, bere lanaren zera fruituak. Ipo, y Adolfo López, presidente del gremio de, de libreros, una institución también, el propio gremio, pero también también a Adolfo en este, en este sector, y que estamos encantados otra vez, más de contar con vuestra colaboración y vuestra ayuda para esta para esta celebración. Udaberriaren etorrera ekin batera, poesiaren nasio arteko eguna ere elduko saigu martxoaren hogeta batían eta ospakizun ederroiek aizakita tartuta artea eta girona nahi dugu gipuzkoan sustatu. Horretarako, poemak sare sozialetan parte animatu nahi ditugu erritarrak, eta modu horretan, arreman virtualak eren goxatu gogotsu heltzeko hainbat eragile sozialen ekarpena jasota ditugu dagoeneko eta martxoaren hogeta bater arte, hoiek ere zabaldutko ditugu Gipuzkoa kultura kontu guztietatik. Izan ere, esparru ezberdinetan erreferente diren Gipuzkoarrekin harremenetan jarri gara eta poema bat irakurtzen euren burua grabatzia eta artsiua guri bidaltzia eskatu diegu. Arrera, esin hobea izan da, eta emaitza paregabea. Sucalda Ariek, danzariek, sientzilariek, ospakizun honen bearra, aspin marratu, eta eurei deitu izana eskertu zuten kasu guztietan. Eskerrik asko beraiei, danei. Esto mismo es lo que pedimos a la ciudadanía ripuzkoana, que se grabe leyendo una poesía y regale ese hermoso instante a través de sus redes con el hashtag comparte belleza y o edertasuna sabaldu. También que sigan las aportaciones de otras personas a través de las cuentas de Guipúzcoa Cultura en Instagram, Twitter y Facebook. Si existe un día de la poesía, es porque resulta necesario que dirijamos nuestra intención, nuestra atención a esa forma hermosa, reflexiva, íntima, atenta a las formas, cuidadosa con las medidas de entender y descubrir la realidad. Creatividad, diversidad, género, sensibilidad... Son algunos de los valores a los que apelamos para animar a participar en esta campaña. Pero queremos reivindicar también la libertad de expresión. Ese derecho que nos ampara para la crítica, el juicio la ironía, pero que tan pocas veces nos damos permiso para ejercer si se trata de mostrarnos amorosas, vulnerables, soñadoras. Saber disfrutar de la poesía nos hace más sabias y más ricas. ¿Cuál sería el coste de vivir sin poesía? Esta semana queremos hacer un esfuerzo en la dirección contraria, a la que nos lleva siempre el miedo, la avaricia y la ignorancia. Celebrar el Día Internacional de la Poesía es sumar miradas que hagan posible una Guipúzcoa más valiente, más creativa y más reivindicativa. Más belleza es más Guipúzcoa porque la poesía es de todas y de todos. Oña Sierra, Bai, bueno, el sáteno es discurso, contracorriente, eh, discurso hasta que ni el torrela, va. Bai, Mañana va poesía ori delaco, poesía holasmada, poesía contra guitar en arteada. Va. Eh, ni que sinisten, eh, San Valentín, ¿qué Poesía ¿qué únetan? Mañana habéis tenéis eh, fechec, etalatec, el dutela nolabaiteko lana, no la vais a copoesía raco e marchoaren 21a, 21garren mendean gaude. E estáki gwtorkizunak zerrerkarreko digun. Baina ariketa poetiko bat eginez, esan dezakegu dadoek, dadoen zulobeltzek, e dado bat en zulobeltzaksematu eskero 21 zenbatzen direla, es? Eta azken en pozizio en da. E iradokitzea, torkizun bat iradokitzea. E Ascota ipatzen da, es. en Daes. Ni por si ericas usted irá curcense ulertzen, la zaidalako, en el osai se la coes adjetivo a tal es dice ulertu, adjetivo a e, saya. Pero usted autor baila bola no la veite con caltevat está y qué estechean e, por si con manera quiero e, te diguten, ni con su arguida educada nada Federico García Lorca. Eh, no hay escondre no hay col su lotan escondre siurení que eh, lurretik altzatuko col jakingo que la jaquingo valú se veré poesía rekinés poesía artea dado quitar en eh, arteada edertas una norbera vi eh, poesía poeta que eh, bere veré a veré jaurtitzen veré a du eta Eta esto tirakurlaren en lana de la el año pasado, el año ederra izan behar duela, el año pasado, el poesia badela el año bat, baina año pasado, bat e, jasotzeko izaten dela. Eta pasado, el o batean, landa e, el urtu batean tintas e, urratsa que mateaes. Esto te deno daukagula begirada la poética ori. Que ahora técnica usted, e, marchó gogoratu no que eta gure buruak tu verdugula, que tabure burúa, soriundo verditoula, daukagun la poética ori, e, daukabun Isaki Oregati, munduan Mundúan está aquí ya, e, Milla, Milloi, e, Gisaki, Taralugaren, Tanigusto, Ederta, Sunori, e, Horrore, Ederta, Sunori, Sorion, e, Tasunaren, Complicita, e, Teorie, Compromisori, Gora, Tugardogula, Taveras, Soriona, que uno retan, ya, sorti Milla, Milloi. Pues gracias. Ahora cualquiera habla después de, <risas> de este speed tan precioso. Yo me pongo institucional aquí. Pues desde el Gremio de Librerías de Guipúzcoa pues, eh, se suma encantado a este proyecto, un proyecto que sitúa la poesía como centro de cultura y belleza, la poesía como algo popular, como algo cercano, como algo necesario. Y como dijo Gabriel Zelaya, pues eso, la poesía es un arma cargada de futuro y es un, es una, un instrumento para transformar el mundo. Entonces, ¿cómo no apoyar algo desde las librerías? Además, el proyecto pues, eh, lo que cuenta es eso ayuda a la visibilización también de las librerías, primero como medio de difusión y agente cultural y como descubridor también de poesía y de poetas en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros pueblos y también en las redes sociales. Y por todo ello, pues, eh, desde las librerías de Guipuzcoa queremos ofrecer a los guipuzcoanos y guipuzcoanas durante esta semana un descuento directo en todas las compras que se hagan de, de libros de poesía para incentivar el, esta gente que durante estos días se pique un poco, pues pueda acercarse a las librerías del territorio y, y probar, preguntar y consultar los autores si les da miedo, como decía, a veces ese miedo que tiene a veces a veces la pues poesía, si es complicada, si no, que no tengan ningún miedo, que vayan y que aprovechen al librero o librera que tengan para que les recomienden algo. Por el otro lado, es muy importante eso, que las librerías se conviertan también en sede de actos poéticos, Además, han preparado ad hoc para estos días, ya que el proyecto incentiva nuestra agenda poética con ayuda directa y tendremos actos en seis librerías del territorio eh, desde el, durante toda esa semana. Y además serán en el en Tolosa, en, en, en, en San Sebastián, serán varias, para además de incentivar la compra, que también la gente se pueda acercar, disfrutar de autores, de autoras, de charlas sobre, sobre poesía. Y como podréis ver en las, en las cuentas de las distintas librerías, podéis ver los distintos actos. Y por el otro lado, yo creo que es muy buena la idea que ha tenido al plantear así el proyecto, porque con, teniendo el objetivo en las redes sociales, creemos que la hay que inundar la red, hay que inundarla de poesía, pero sobre todo buscando a la ciudadanía joven, porque yo creo que es eso, hacer algo cotidiano dentro de su cotidianidad, porque al final es ellos donde buscan, donde están eh, recuperando sus informaciones, donde descubren las cosas, entonces sí, Conseguimos que también desde instituciones, desde librerías, desde autores, editores, podamos que las redes también se choquen contra ello. Que sea algo cotidiano la cultura y la poesía en las redes nos parece maravilloso porque además hemos descubierto que la red es una gran aliada del mundo del libro. O sea, lo que parecía que era un enemigo que podía ser que nos iba a llevar, no, está convirtiendo que sea algo cotidiano, que hay un montón de gente a que nos esté ayudando a que la gente joven no vea las librerías ni el mundo de la cultura o la poesía como algo extraño, como algo de otro tiempo, sino que ellos están creando nuevos contenidos, están creando nuevas formas de difundirlo. Entonces, que este proyecto les dé también ese cauce para poder, pues eso, que no sea la poesía algo de otro tiempo, sino que les hable a ellos mismos, pues encantaos. Entonces, así, ya te digo, que calentemos las redes, contagiar la fiebre poética, porque como dijo la poetisa o poeta donostiera Julia Choa, Solo se puede escribir con fiebre desde el ojo del huracán y el fuego. Así que, a por todas. No hay ninguna pregunta. Igual leo la, el listado de participantes. Agustín Arquicia, vicerector de la, de la UPV. Eduardo Junquera, de Adegui. Fernando San Martín, director de cooperación. Juanjo Álvarez, politólogo. Luisa Echenique, escritora. Medea Ibáñez, presidenta de ASTEGI, Asociación de Empresarias de Guipúzcoa. Elena Arzac, cocinera. Ñaute Lorriet-Cuapa. Ah, va. Vale. <risa> vale. <risa> Irugarrenes. Agustín Erquicia, vicerrector de la UPV. Eduardo Junquera de ADEGI. Fernando San Martín, director de Cooperación. Juanjo Álvarez, politólogo. ...Luisa Echenique, escritora... ...Nerea Ibáñez, direct, eh, presidenta de Aspegi... ...Asociación de Empresarias de Guipúzcoa... ...Elena Arzá, cocinera... ñaute Lorrieta, cantante... La Marca, ahora letrado en Juntas Generales... Ante, ...fue también al Arteco... ...Felipe Juaristi, poeta... ...Anes Arasua, se, eh, directora de la UEU... ...Marisa Arriola, directora del Big Berrilán... Joni Amézaga, coreógrafa, bailarina... ...Lucía Lacarra, bailarina también... ...Pedro Subijana, cocinero... Ollana Arana, Bersolari, Arizco Rochategui, poeta, Telmo Iruleta, actor, premio Goya, en la última edición, Asier Serrano, Deikun Astarloza, de la ONG Setem, Irache Elso y Adolfo López, libreos. Pues, estamos pendientes de nuevas incorporaciones que se irán sumando a lo largo de estos, de estos días. Va, besté, va, ¿eh? es que Berri TxVicioi, eta San Gabriel Liburu te eta bueno proyecto diferente a caurkes tuko dirala, eta guietan bebai parte artera, na idogula gentia animatu. Ni que decir que desde luego también en las bibliotecas del territorio serán muchas las iniciativas y los proyectos que se presenten con motivo de este de este día, como decía Asier, también a lo largo del año en el propio Colegio Michelena tenemos ciclos como como poética del que estamos muy muy orgullosos. Pero en este, con esta ocasión o con esta excusa, pues también animar a la gente, acercarse a las librerías y, como siempre y todo el año, también a las bibliotecas. Es que es